Adiós, mira cómo está la cloaca, que mira cómo aquí se, se tapa totalmente, eso se tapa el baño, no se puede cocinar porque está dentro de la casa, y, y ya tú sabes, el bajo no está matando, aquí hay dos días que no se cocina, el tal que está para allá atrás, no se puede sacar, y ya tú sabes, y, y, la, y la agua eh, contaminada toda. Eh, es una situación bastante, bastante difícil. Eh, son muchos años que estamos sufriendo con esta situación del agua, de que el agua potable, el agua que supuestamente para uno bañarse, lavar, incluso hay la personas hasta que la cogen o las cogían para tomar, es algo difícil. Y estamos sufriendo y estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes a que pues vengan a resolver nuestra situación. Un abandono absoluto por parte de las autoridades de esa barriada. Por ejemplo, hace aproximadamente un año y tres meses que se le llevó un documento a las autoridades de INAPA para resolver un agua de las aguas residuales que están saliendo mezcladas con el agua potable. Entonces, ese documento dice que ellos lo transmitaron a la Oficina Nacional de INAPA. Y esa petición se le llevó al señor gobernador también y no han dado ningún tipo de respuesta. Ya alrededor de 300 familias que cuando llega el agua están al grito porque no la pueden usar para nada, absolutamente para nada. Entonces yo me pregunto para qué es que este pueblo tiene autoridad si frente a un problema que afecta a 300 familias ellos no tengan ningún tipo de respuesta independientemente de la visita que tú tuve a INAPA ya nosotros hemos hecho siete visitas a INAPA hay otros males en el sector acumulados ahí eh, contenedor deteriorado hay hoyos en algunos espacios de calles entonces nosotros le hemos dicho al barrio ya le planteamos que si no hay empoderamiento no habrá solución y en esa dirección para mañana, 22, a las 7 de la noche nosotros tenemos una sonada de caldero, una, una mechonada en la que vamos a expresar nuestro disgusto con las autoridades y ese será el inicio de un plan de lucha continuado que vamos a llevar a cabo en ese barrio que históricamente toda su conquista la logró luchando y que no sabemos por qué hay una una carma tan prolongada realmente que caracteriza también a otros sectores. me entiende usted que el barrio debe ser declarado en estado de emergencia dado el olvido? Pero claro tú penetras al alto de la Javiela y hay mucha basura en el alto de las Javier hay un mal olor terrible y si tú vas por la calle M y la calle F es un mal olor en la parte baja terrible porque esas aguas acumuladas ahí sin salida lo que hacen es entonces, que se están mezclando con el agua de consumo, con el agua potable incluso un hoyo que ellos hicieron hace más de un año para, eh, de, para tratar de tapar o de tapar un sistema cloacal. Todavía está ahí, no lo han ido a arreglar el hoyo. ya o sea, hay una dejadez terrible de las autoridades para darle respuesta a un conjunto de detalles que ellos están obligados a hacerlo porque este pueblo paga los impuestos de manera recta.